A ver. Sí, ya nos están viendo y ya no, listo ya. Lo logramos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta noche de entrevista con niños emprendedores. Esta noche tenemos una niña espectacular, una niña brillante. Una de mis estudiantes más inteligentes con los procesos cognitivos impresionantes. Cuando ella habla yo creo como, wow, Dios mío, tiene la cabeza de una niña de 17 años, pero en el cuerpo de una niña de, de 10. Sarita, ¿cuántos años tienes tú? Tengo 8 años. ¿Por qué? <risa> tiene 8 años. Bueno, Sarita es una niña impresionante que eh, emprende con nosotros, es una de nuestras estudiantes de Libertarios y vamos a hablar con ella el día de hoy, eh, la idea de este espacio fundamentalmente es poder promover los emprendimientos de nuestros estudiantes e inspirar a otros niños a que emprendan, creemos en las ideas de la libre empresa y la libre iniciativa, creemos que los niños tienen un potencial enorme ...y que todos los adultos están preocupados por enseñar matemáticas, ciencias sociales, geografía... ...pero muy pocos están enfocados en poder promover los sueños de los niños... ...y ese es el propósito de Libertarios... ...porque para nosotros emprender es sacar los sueños adelante... ...y por eso estamos desarrollando este tipo de entrevistas... ...para poder promover los sueños de los niños... ...entonces vamos a hablar el día de hoy con Sarita... Y vamos a empezar la primera pregunta a Sarita. La primera pregunta que quiero hacerte, Sarita, es ¿cómo inicia tu historia como emprendedora? Cuéntale a la gente cómo inicia este proceso como emprendedora. Bueno, Michael, mi historia como emprendedora comenzó con mi mamá. Yo le ayudaba, ayudaba en su negocio, los vestidos de Lula, pero yo quería algo propio. Así que encontramos libertarios. Con él, mi negocio comenzó. Los vestidos de Lula y ¿qué vendía tu mamá en los vestidos de Lula? Bueno, vendía leggings sí. y vestidos. Ok. Ok. Y empezaste tú tu emprendimiento así cuando encontraste libertarios y desarrollaste algo propio. Bien, y por ejemplo, en este proceso con Libertarios, por ejemplo, ¿tú qué te has llevado? ¿Qué, qué has aprendido en este proceso? Antes de eso, quiero eh, saludar a las personas que nos están escribiendo. Vamos a ver quién nos está escribiendo en este momento. Es que ya nos están dejando comentarios. Daniel Rivera nos deja un saludito. Daniela Gómez también nos deja un saludito si los escuchamos. Eh, Sara, eh, ahí estás tú, Daniela, hola, nos están eh, nos están saludando, Daniela. Acierto, hola, acierto, Juli Gutiérrez, Alison. Bueno, saludos a todos ustedes. Saludos a toda la gente de, de Instagram que nos están eh, viendo ahí en el, en, el, en el chat, nos están mandando mensajitos. Y en Facebook tenemos a, ya te digo quién. Es que hoy estamos estrenando una nueva herramienta que nos permite hacer transmisiones en Instagram Y en Facebook y en YouTube Y en YouTube Y Yasmina Herrera también Ah no, Yasmina Era Yasmina Era También están desde desde eh, Facebook Entonces saludos a todos los que nos están viendo el día de hoy Regálenos muchos corazones, muchos me encantan ahí para que el algoritmo de Facebook nos pueda abrir más eh, eh, eh, y que mucha gente pueda conocer las historias de estos niños emprendedores un saludo a Alison que también se conecta desde Instagram y bueno Sarita sigamos con, con la segunda pregunta ¿Qué has aprendido en Libertarios? ¿Qué te has llevado de la experiencia de Libertarios? Bueno Michael, mira he aprendido muchas cosas okay. Entre estas cosas están cómo llegar a mis posibles clientes usando el pitch elevator. Ush, ¿qué es eso del pitch? Espera, espera, espera, espera. ¿Es eso el pitch elevator? Eso suena como muy sofisticado. ¿Qué será eso del pitch elevator? El pitch elevator es una herramienta la vocal para llegar a posibles inversores en tu negocio, clientes. De en corto tiempo oh, Ok, miren lo que acaba de decir Posibles clientes, inversores en corto tiempo Pichel Everero, unido 8 años Ok, Pichel aprendiste ¿Qué más aprendiste, Sarita? Las 10 formas de volverse rico Hay diez La diferencia la entre el activo y pasivo Ok Que la riqueza es que tus ingresos están por encima de tus gastos sin que se dependa de tu esfuerzo. Ok. Que, la, que los que son ricos bendicen, okay. agradecen, y, y los que son propios maldicen, okay. y desaparecen. Lo que más me ha llevado a libertarios son los conceptos de la riqueza y de la pobreza. Y que depende que tengas el pensamiento de rico de pobre, es pues de es en tu mente. No es depender del dinero que tú tengas, sino es depende de tu pensamiento. Eso es mentira. Ok, Ey, o sea que la riqueza no tiene que ver con el dinero que hay en tu bolsillo, porque hay gente tan rica, perdón, tan pobre que lo único que tiene es plata. No tienen amigos, no tienen familia, no tienen tiempo, ¿cierto? Eso es importantísimo. Sí. Okay, para me... Porque puede haber gente pobre con pensamiento de riqueza o gente rica con pensamiento de pobreza. Ok, ok, muy bien. Y por ejemplo, mira que me ha pasado mucho que a veces hay, hay unos papás que dicen uy no, me asusta un poquito que, que okay. mi hijo como que aprenda emprendimiento porque qué tal que le guste la plata y ya no quiera estudiar. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué le dirías a un papá que está pensando eso y que está como dudoso de, de, de enseñarle a su hijo emprendimiento? Así, sea, así no sea con nosotros, pero de enseñarle a su hijo emprendimiento, ¿Tú qué, ¿tú qué le dirías? Bueno, pues me encanta que me hagas esta pregunta porque así puedo también explicar por mi parte a las personas que dicen que soy explotada por mis padres, que no es así. Ok. Bueno, pues, Velas Michael, yo tengo un horario normal de clases virtuales sí. Me levanto, me organizo, organizo mi habitación y voy a clases Si algún mensaje me llega durante clases, lo respondo en descanso okay. Mi mamá es pendiente de mis redes sociales, mientras las que yo estoy en clase okay. Aunque tengo redes sociales sin emprendimiento, no tengo jefe Okay. En las tardes, salgo a jugar con mi hermano o con mis amigos de televisión y si algún pedido es solicitado enviarse, voy a estar en Interlativisimo y lo envío. Ok. con más o menos, creo yo, una hora de emprendimiento publicando nuevos productos, sí. por internet, o buscándolos. Ok. Y y a padres sí. que si este hijo tiene un horario como así, que es balancear las cosas, por ejemplo, mi vida normal, mi colegio y mi emprendimiento se ayudan unos a otros. Los... Ok, ¿y tú de dónde aprendiste a hacer ese horario? Bueno, sí, más o menos siempre lo he tenido. Ok. Como que me gusta equilibrar las cosas para que una no se vaya demasiado. Me gusta que todo esté más o menos ordenado en su sitio y que no se desordene. Ok. Y por ejemplo, Sarita, eh, ¿nunca has pensado en dejar el colegio por, por el emprendimiento? No, ahí están mis amigos, tengo una pandilla y clases que me gustan. <risa> Bueno, Sarita, está bien. Bueno, y por ejemplo, eh, ¿qué piensa tu, tu familia de que emprendas? ¿Qué, qué, ¿Qué cree tu familia de tu emprendimiento? Uy, Michael, mis dos papás súper felices. ¿Por qué? Porque están felices. Bueno, mi mamá está súper feliz porque le alegra que yo tenga un concepto diferente sobre el dinero. Porque puedo decir antes no tenía un concepto digno de, de una emprendedora sobre el dinero. ¿No? ¿Cómo era tu concepto del dinero antes? Bueno, puedo decir que uno que no me gustaría decir, mm, bueno, en ese tiempo yo veía mucha televisión y como sabes, en los muñequitos, los ricos siempre son los malos, en todos los muñecos y películas. Ajá. Entonces me fue formulando... En mi imagen una cabeza, ya que yo era muy pequeña y aprendía de lo que veía. Sí. Me la formulé y empecé a creer que el dinero y los negocios te volvían malo. Por eso no me gustaría decir que fueran dignos de una empresaria emprendedora. Ok, claro, sí. Hay mucha, hay mucha mala fama a los emprendedores y en realidad los emprendedores y los empresarios son benefactores sociales, son personas que piensan en los otros para ayudarles a satisfacer sus necesidades, son personas que tienen que ser buenas personas porque si no pues nadie les va a comprar, tienen que ser buenas personas, si eres odioso, irreverente, grosero, nadie te va a comprar, ¿cierto? Y bueno, mi papá está súper feliz porque le alegra que yo conozca conceptos de la vida, que debería estar conociendo, yo pensaría siendo adulta, pero los conozco ahora desde niños y Aprovecho esta oportunidad para mandarle saludos y un besito. A mi abuela Alicia, quien ha sido una gran emprendedora y me ha dado mucho ejemplo. Ay, tan divina. Divina, Sarita, gracias. Y muchos saludos a tu abuelita. Bueno, saludos a Germán, que nos está acompañando. Germán Ardila. David Peña también, Ese es un gran emprendedor amigo mío. A Carmen Julia... A Cute Art, Sarita, Sarita Garzón Duarte, que es compañera de Sarita Morato, A Nasli, a Accesorios Otaku, a Henry Zavala, a Cindy Joana Villamil. Bueno, nos están viendo muchas personas en Instagram, muchas personas. Y ya miramos a ver quién está por acá en Facebook. Eh, vamos a mirar comentarios... Marcela Henao, hola soy Emily Mafe, también son estudiantes universitarios, Tata Restrepo, divina, dicen que eres divina Sarita, Sí, eres divina Sarita, eres espectacular, Gracias. bueno, eh, bueno cuéntanos entonces ahora qué ha sido lo más difícil de tu proceso como emprendedora, uy tenemos 25 personas en Facebook, eso es hartísimo ¿Qué ha sido lo más, eh, digamos, lo, lo más difícil de... Ah, no, sí, lo más difícil de tu proceso como emprendedora. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno, Michael, lo más difícil para mí es dar a conocer mis productos ¿Sí? y que la gente sepa que es mi emprendimiento, no el de mis padres. Porque él ha mensajes de que se explotaba por mis padres. Que los niños deben ser niños, que los niños no deben trabajar. Tú sabes de qué hablo. Sí. Pero como tú me dijiste en una las lecciones que nos das, sí. estar por encima esos comentarios y no dejar que me afecte. Muy bien, Sarita. Y además que yo creo que la gente también como que, pues lo hace de buena persona, como que eh, Hace mucho tiempo los niños tenían que trabajar a los cinco años en fábricas y llevando bultos y eso está mal. Eso se llama explotación infantil y pues está muy mal. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero hay una organización, que es la Organización Internacional del Trabajo, que plantea que hay unas formas de trabajo infantil que deben erradicarse. La prostitución, eh, claramente los trabajos que están en contra del desarrollo de los niños. Y hay otras formas de trabajo infantil que deben promoverse, el que ayuden a sus papás en la casa, el que puedan ayudar en un negocio familiar, o incluso en Colombia es una ley. Todos los colegios desde el 2006 deben enseñar emprendimiento a partir de la ley 10.14, desde preescolar hasta grado 11, pero muchos colegios no lo enseñan. Entonces esas... ¿En Dime. Lo que tú... Lo que los padres hacen trabajar a los niños hace mucho tiempo. Sí. Es verdad, porque lo leí en uno de los libros que nos dejaste en, cuando usted estaba en el primer curso de libertarios. trabajaban desde los cinco años hasta, hasta cuando ya eran viejitos. Exacto, pero eso no es lo que estamos desarrollando acá. Acá estamos haciendo una ampliación al derecho a la educación, eh, al derecho... Eh, a su propio desarrollo de la personalidad y desenmarca sobre todo a las niñas a un rol doméstico y los enfoca en, en poder aprenderse a parar sobre sus propios pies y eso es en última lo que estamos haciendo nosotros además el Ministerio de Educación Nacional sacó guías de enseñanza del emprendimiento este año nosotros fuimos contratados también por el Ministerio de Educación Nacional para escribir las orientaciones curriculares para la enseñanza del emprendimiento en Colombia, entonces tiene todo el respaldo pues porque hay un problema fundamental y es eh, los jóvenes no están consiguiendo trabajo. ¿Sí? El 56% de los jóvenes de 21, 28 años que se graduaron el año pasado las universidades no está consiguiendo trabajo. Entonces mucha gente les dice, no, es que tienen que estudiar y, y tienen que ser alguien en la vida y se ganan el cartón, y resulta que no, no consiguen trabajo Y son personas que están en un sofá Todavía graduados con sus papás viendo con sus papás y pues eso es muy malo Bueno, ya nos dijiste que ha sido lo más difícil de emprender Ahora sí quiero que me cuentes y te explayes en todo tu, tu negocio Quiero conocer tus productos, tus servicios Todo lo que tienes para ofrecerle Mejor dicho, este escenario es para que todas las personas que te están viendo puedan conocer todos los productos que ves. ¿Listo? Bueno, Michael. Dale. Pues, primero que todo. Sí. Primero que. Un momento, Michael. No te preocupes, hermosa. Que la gente te espera. No te preocupes. Bueno, primero que todo. Sí. En este cuadernito de lentejotas reversibles. Sí, está perfecto. Cambia. Sí que viene con dos de esos voladores de animalitos Sí esas caritas Sí, está genial Estos adhesivos Sí y dos resaltadores Ok, es como para lo, como un diario, ¿cierto? como para anotar las cositas um, del día Sí No más o menos, esto es más un cuaderno Sí No y todo esto vale tal okay. todo ese kit muy barato sí. Ok. también tenemos estos otros cuadraditos chiquitos sí que también vienen con tan solo un volador esta vez sí otros de estos adhesivos y también sí. dos uno es descolgados o marcador Ajá, y decía, ¿cómo está? Y bueno, Michael, ¿te querés? Ah, siempre olvido de precio. ¿Cuándo? Vale 22 mil. Ok. Ok, ¿qué más tienes? Sí, ¿tú tienes algún amigo extranjero? ¿Conoces a alguien que sí? Sí, claro, conozco a varias gente extranjera. ¿Por qué? ¿Qué sí. tienes para ellos? Para los que tienen amigos extranjeros. Bueno. Si quieres invitarlo a probar más nuestras culturas, sí. esta cajita del amor especial con dulces Ajá. te ayudará. Te traer tan solo delicias de Colombia. Wow. Por pues, pues, arequipe, manjares blancos, bocadillos. Okay. Y, okay. y además, todo tiene parte paciente sellado. Para evitar el contacto así con los dulces abiertos okay. Para más seguridad también Claro, está espectacular eso Y como siempre aquí están nuestras clásicas pantuflas Ok yo dime, Fue dime. un hit en mi ¿Fue un hit? ¿Por qué? Cuéntanos se compraron hasta el montón. ¿Sí? Ya sabes que no había toque invierno en otros países. Y aquí se refleja, ya que no hay estaciones en Colombia. Aquí se refleja haciendo mucho frío y lloviendo continuamente. Estas pantuflas son tan calientitas que se vendieron en un 2x3. <risa> <risa> Tendieron un 2x3, dice Sarita. Bueno, espérate un segundito. Vamos a hacer un, un, un paréntesis. Mira, que acá dicen un montón de gente, me han dicho, están enloquecidos con tu emprendimiento, felicitaciones, divina, qué pila, tu familia desde Simijaca, te enviamos un saludo, te están enviando un saludo desde Simijaca, te felicitamos, princesa, eh, hay una pregunta, hay una pregunta que eso ya la respondimos, de Diana Pérez, ¿cómo logras la mezcla entre tus estudios, tu colegio y tu emprendimiento? Ya, lo, ya, ya respondimos eso. Eh, Martina Martín, qué bonita Sara, corazoncitos, como como una agenda, me encantan tus productos, oh. María Ale Aponte, que es la y... compañera de colegio. Ah, sí. <risa> Hola María. <risa> pues dale un saludo a María Ale, que está ahí como, mejor dicho, que es tu fan. <risa> Bien, dice Luz Vanegas, qué rico, yo quiero esas babuchas en número 30, te van a comprar babuchas. ¡Eh! ¡Lo logramos, Arita! Entonces, <risa> pues ya vamos a dejar eh, el, el, el Instagram tuyo, el Instagram tuyo lo vamos a dejar ahí en un comentario fijado. Voy a dejarlo acá en un comentario sí, porque yo tengo millones y millones y millones de diseños tengo a Bugs Bunny el pato Lucas okay. Batman la estos gaticos distintos colores homero bueno, muchas cosas ahí les dejo el Instagram de Sarita lo voy a fijar para que todo el mundo lo pueda tener okay. listo te puedan comprar todos los productos acabamos de fijar ese ese ese para que todo el mundo lo pueda tener y listo ahora sí va esto acá listo bueno sigamos con tus productos sigamos vendiendo entonces ahorita que más bueno. tenemos entonces bueno me ¿Tienes algún hijo o algún sobrino o algo parecido si ¿Sí? Chinas les van a encantar. Son súper suaves y son para pintar. Cada uno te trae 12 plumones. Un ¿Sí? dato curioso es que cuando los pintas y los de color los lavas y están listos de nuevo para obtener la aventura de colores. Oh, espectacular! O sea, coge si, valen... los pintas, coge si los pintas y los y los lavas y ya vuelven a quedar blancos, ¿sí? Sí. Wow. Imagina que aquí le ponen azul. Sí. Azul, lo graban y vuelve a quedar blanco como está. Uy, y estos, es... valen, y estos valen a 25 mil. Baratos, baratos. ¿Qué más tienes? Uy, eso esta, está muy chévere. Vamos a quitar de foto temperatina, solucionada, claves, sí. Sí. tiene estas aromáticas para San Valentín o una muestra de afecto en forma de corazón. ¡Guau! Wow. Para San Valentín, ahorita el 14 de febrero, ¿cierto? Mm, sí. sí. Exacto. Además, huele delicioso a frutos flojos. También dele un pequeño set de panties para niñas, que son en algodón liclado Sí y Que tienen hermosos, hermosos diseños ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Qué más tenemos? Y te quiero decir un dato sobre esto Dime La cajita se puede utilizar para guardar tus cosas Y oh, los pues, no, importantes, Los que vienen en nuestro set De cuadernos Botadores en formas <risa> ¡Está genial! Eh, bolitos, los insectos, dinosaurios, gatitos, okay. incluso sobre el de pelotas, <ríe> motos, es... películas y objetos. <ríe> Espectacular, mira Javiana, pero yo quiero eso, no sé qué, uy mira Sarita, acá, acá están escribiéndote, a ver, vamos a mirar acá en, y en Instagram, están, que mejor dicho, escribe la gente, dice, tenemos un maestro libertario, el maestro Roger está ahí saludando, tenemos a Juliana Vara, tenemos que saluda también, dice David Peña, un consejo para los que quieren emprender como Sarita, tú qué consejo le darías a la gente que quiere emprender, dice David Peña. El primer consejo que les daría ¿Sí? sería que sigan sus sueños y su emprendimiento debe ser sobre algo que los apasione. Ok. Ok. Emprender es construir activos que puedas amar. Lo primero que tienes que encontrar es que puedes amar, ¿cierto? Y además también emprender es sacar tus sueños adelante. Por ejemplo, les quiero decir que yo adoro ayudar y sacar sonar Mi emprendimiento te ayuda a dar detalles. Esa es una de las cosas que más me gusta. Bien. Los detalles y hacer sonar leer Por eso, esto, mi emprendimiento es sobre dar detalles y dar amor. <risa> Los detalles y dar amor tan linda. Bueno, ese es el consejo que le das a la gente. ¿Listo? Bien. Uy, siguen aquí hablando. Jimena Prate te, te saluda. Verónica. Un saludo desde Quito. Yasmina Era te está saludando desde Quito. Ay, están en Quito. Por allá, lejos. ¿Listo? Nos están saludando. Bueno, bueno, ya hablamos de los productos. ¿Quieres decir algo más de tus productos? Sí. ¿Qué más? Bueno, Michael, que como sabes, mi empleo se llama Aromas y detalles está la gente. Sí. Y como se dice en su propio nombre, da detalles. Algunos se preguntan por qué una persona da algunos detalles. Sí. Bueno, te daré un dato curioso por eso. A ver. Los detalles son una forma de dar amor, dar las gracias o incluso crear vínculos. Ok, o sea, cuando uno le da un regalo a alguien, está creando un vínculo. O dando las gracias por algo. Por ejemplo, mi madre siempre me cocina, me ayuda con todo, me ayuda con las tareas y entender algunas clases. Ok, y eso es una manera de generar amor, ¿cierto? Sí. Y de generar vínculos. Sí. Además, <risa> además mira que mis problemas si tú quieres sí. entiende que quiere, se les puede envolver en un hermosísimo... Papel, les pongo tarjeta Y yo misma se las llevo a la casa Para cual sea día especial Fecha y en pocos Minutos o horas <ríe> Me encanta Sarita, me encanta Me encanta, me encanta Sarita, muy bien, dice o sea, Dice Sonia Ramírez Ortiz Realmente eres una niña emprendedora Me encanta, realmente Persigues tus sueños, te felicito Sarita, Mira, eso que están diciendo Por ahí en en Facebook. Bueno, Sarita, me encanta tenerte aquí. Me encanta tenerte aquí. ¿Quieres dejar algún último mensaje? ¿Dónde te podemos encontrar? Ya hablamos de todos los productos, ¿cierto? ¿Algo más quieres decir de tus productos? Um, no me que no, ¿Listo? Pero, ¿dónde me pueden encontrar? En sí. Facebook y en Instagram. Como Arlo Maceta Y Salaje. En los dos sitios, por lo mismo. Ok. Y no. Sí. En WhatsApp le pueden encontrar por el número 3-50-6-16-31-17 Ok, y pues eh, Si tienen Si tienen amigos colombianos Si quieren mandarles un detalle Nos están viendo desde otro lugar del mundo Pues también pueden decir Más 57 y el número que acaba de decir Sarita ¿Listo? Te he olvidado el mensaje de Michael ¿Qué hermosa? El mensaje ¿Cuál mensaje, hermoso? Bueno, primero que todo, a los niños que me ven, sí, quiero qué me decirles sí. que sigan siguiendo sus sueños. Y aunque seamos niños, somos valientes, fuertes y podemos perseguir o ser todo lo que queramos. Recuerden que las grandes ideas tuvieron pequeños comienzos. Que entre cada persona exitosa hubo un niño que siguió sus sueños. Si tenemos el así, sigamos nuestros sueños y nunca nos detengamos. Así es, Sarita. Así es. Bueno, ya escucharon a Sarita, persigan sus sueños y, y no dejen que nadie se interponga en ellos. Así que, por favor, compartan esta transmisión, hagan que Sarita la vea mucha gente. Comprenle a Sarita, ya saben dónde conseguirla, está fijado. Ahí el Instagram, Sarita eres una niña espectacular, me encanta tenerte como estudiante, bendigo tu prosperidad y tu abundancia en todas las áreas de tu vida y nada, el futuro es libertario, ¿listo Sarita?